Nuestra Constitución nos garantiza que todas las personas somos iguales ante la ley y que nuestra dignidad es inviolable, por lo que todos y todas gozamos de los mismos derechos y protecciones y no podemos ser discriminados por ningún motivo.